Bueno, pues abrimos nuestra sesión con nuestro querido doctor Amor, como cada semana. Él es Juan Bustamante. Nos vamos con la facilidad esta que nos permiten las ondas de radio, pues hasta Huelva. Y desde allí les damos la bienvenida, Juan. Muy buenos días, bienvenido una semana más. ¿Qué tal familia? Muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, hoy tenemos un tema muy interesante, pero quiero que lo digas tú. Hoy tenemos los secretos para que una relación funcione, o incluso también conociendo a alguien. Ya sabemos que a mí me gusta abarcarlo todo. Bueno, pues vamos a abarcar todo ese ámbito de posibilidades y nos vas a hablar de esto precisamente, de los secretos para que una relación funcione. Juan... ¿Cuáles son esos secretos? Pues, a ver, el primero de ellos es que eh, todo el mundo, no sé por qué, comete el gran error de que cuando está conociendo a alguien, solo se quedan en físico. Y es, uy, qué guapo es, o qué guapa es, qué bien está. Y ya piensan solo en el tema cama. O sea, como me gusta mucho físicamente, venga, acostarnos, acostarnos, acostarnos. Y nadie se para a conocer a la otra persona bien y a decir, bueno, voy a conocerlo bien. ...a ver si eh, realmente encajamos, a ver si merece la pena... ...a ver si hay feeling, a ver si hay química... ...entonces ese es uno de los grandes errores que comete todo el mundo... ...y el primer secreto es ese, es el decir ...vamos a conocernos bien, cosa que no hace casi nadie... ...y oye, ya físicamente ya sabemos que nos gustamos... ...pero también tenemos que ver interiormente... ...porque cuántas veces le habrá pasado a todo el mundo... ...que le ha gustado a alguien físicamente... ...y después lo ha empezado a conocer... ...y se ha dado cuenta de que era un petardo de persona... ...y que no había por dónde cogerlo... ...ni, ni coincidían en nada. Sí. Entonces, eh, por eso, eh, ese es uno de los primeros secretos... es decir, no vamos a quedarnos solo con el físico... ...vamos a ver qué pasa, o sea, a ver qué tiene... ...a ver cómo piensa, cómo actúa... ...y también que él lo vea de mí, claro, lógicamente... ...porque tiene que ser mutuo. Exactamente. Ese sería uno. Sí. Después, después otra de las cosas importantes... Si ya estás conociendo a esa persona y ves que va la cosa tirando para adelante, pues hay que tratar a esa persona no solo como una futura pareja, sino como todo, como un amigo o una amiga. Confidente, como hasta tu psicólogo se hace falta, o sea, que esa persona vea que tú cuentas con ella o con él para todo. Sí. Porque todo el mundo, como he dicho, vamos a me gusta, y ya se le apagan las luces, y ya es me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, pero estaría bien... Y es lo que hay que hacer, que esa persona, pues cuando tú lo estás conociendo, vea que tú le haces partícipe de tu vida y que cuenta contigo para todo, no solo para tomar algo, sino, oye, pues mira, ¿qué te pasa? conmigo pues hoy me encuentro mal, porque me ha pasado esto en el trabajo, he discutido con mi gente y no sé qué. Entonces, que vea que... o tú le preguntas, oye, que eh, te encuentras bien, oye, ¿y qué te preocupa? ¿y qué problema tiene? Oye, pues me pasa esto. Y entonces tú le das consejos y dices, oye, pues mira, una persona que me escucha, cosa que tampoco hace nadie hoy, y una persona que me apoya, ¿no? Y eso es muy importante, por ejemplo. Exactamente, estar para las buenas y las malas, como cuando nos casamos, ¿no? En la salud y la enfermedad, en la riqueza bueno, y la cuando, pobreza. Cuando uno se casa, yo no me he casado, pero por lo que veo, eso le acaba en divorcio. Hay despedida de soltero y luego despedida de casado. <risa> bueno. <risa> Está la cosa complicada. La verdad que, bueno, el tema de casarse ya es otra película, ¿no? No, pero... pero eso, mira, ahora que lo ha comentado me hace muchas gracias porque es verdad que hay mucha gente que se lleva mucho tiempo de novios sí. y va todo muy bien y cuando se casan eh, se va la, el matrimonio de Arete. O sea, ¿cómo es posible que estéis seis años de novio, que después eh, os caséis y después de casaros se vaya la relación? O sea, dices tú, no tiene sentido, si es lo mismo pero habéis firmado un papel. Yo es que eso de verdad que no lo entiendo. Nunca me ha entrado en la cabeza. O sea, seis años de novio todo maravilloso y en el momento en que os casáis se acaba todo. Es como, no sé, como la sentencia, ¿no? Sí. <risa> es una cosa muy rara. Eh, y entonces eso, ¿no? Que, que otro de los grandes secretos es ese. Es que, por ejemplo, esto que hemos dicho de la boda, si te casas, que tu ya mujer siga siendo como si fuera tu novia. Es decir, que sigas tratándola exactamente igual. O tu marido. Que sigas tratándolo exactamente igual. O sea, ya en el momento, no sé por qué la gente firma el matrimonio y ya cambian de actitud. Parece que es como que se relajan. Bueno, como ya estamos casados para toda la vida, supuestamente para toda la vida, y o a sea, todo el mundo hay que tratarlo siempre igual. Ese es uno de los secretos, siempre tratarle igual a la otra persona, que es, oye, si yo le estoy tratando tratando con cariño, con respeto, eh, interesándome por esa persona desde el primer día, pues oye, vamos a hacerlo más adelante, ¿por qué no? ...vamos, que se debe de seguir haciendo... ...porque la otra persona sigue siendo la misma. Exactamente, lo que no... ...no sé, no sé por qué ocurre esto, ¿verdad Juan? ¿Será, será porque no han convivido antes? Mm, bueno, no tiene por qué... ...no ¿sí? tiene por qué porque hay mucha gente... ...que incluso habiendo convivido... ...se casan y también se va... ...es lo que digo, que no lo entiendo... Uh -huh. ...a ver si es que es la misma persona... ...es como si sales de casa... Eh, el día anterior de la boda, con tu novia, todo muy bonito, y al día siguiente, que ya estáis casado es otra cosa. Ya la otra persona cambia y ya la otra persona no... ya se comporta de otra manera. Y yo siempre digo, bueno, ¿por qué? Si es la misma persona ayer, la única diferencia es que ha hace, hace firmado un papel. Pero sigue siendo la misma, sigue durmiendo contigo, sigue comiendo contigo, y no lo sé, no sé. Yo nunca entenderé ese cambio de actitud. Se supone que debes tratar a la otra persona igual, porque es que es lo mismo. Ahora es tu mujer o tu marido, pero es lo mismo que ayer, hacéis lo mismo, estáis en la misma casa, todo igual. Pero eso es eh, una de las cosas que no sé por qué la gente no no se les mete en la cabeza, no lo entienden o, o no sé, no, no lo hacen. Juan, más claves, más secretos. Otro de los secretos es eh, que la persona que estás conociendo, o tu marido o tu mujer, lo que sea ya, es que mm, luches ...desde el primer día hasta el último... ...que no debe de haber último, si va bien... ...que se luche siempre por esa relación... ...o por esa amistad, bueno, amistad... ...por esa relación, o por ese matrimonio... ...por ese noviazgo, por lo que sea... ...y que se luche siempre es... ...pues, pase lo que pase, es decir... ...cuando uno de los dos esté mal... Eh, ...pues, que sea cuando el otro le apoye más... ...que esto es otra de las cosas que me llama la atención... ...muchas veces, cuando está mal la otra persona... ...en vez de apoyarse en ti, se aleja... ...y se supone que debe ser al contrario... ...oye, que me encuentro mal, que me pasa esto... ...eh, vamos a dar un paseo y me desahogo contigo... ...y hablo, lloro lo que tenga que hacer... ...no, no, pues normalmente la gente, mucha gente... ...coge y cuando están mal lo que hacen es... ...te dejan de escribir... ...se apartan de ti... Eh, te hablan menos, están más reacios... ...que yo, a ver, que lo entiendo que a lo mejor no tienes ganas de nada... ...pero siempre digo, y no será mejor... ...si cuando estás mal... ...te apoyas en la otra persona y la otra persona te escucha... ...la otra persona te aconseja la otra persona te ayuda, o sea, no se pasa mejor así. Bueno, pues mucha gente, no sé por qué, no, mucha gente prefieren si están mal, pasarlo solo, comérselo y así empeorar todavía más. Y a mí me gusta, cuando yo he tenido pareja, me ha gustado que esa persona se haya apoyado a mí, me haya contado, y le digo, oye, ¿qué te pasa? Te noto muy callada. Pues mira, es que estoy mal porque es que me ha pasado esto y no sé qué hacer, y yo le aconsejo, y oye, le viene bien. ...pero no me gusta cuando la otra persona es todo lo contrario... ...¿qué te pasa? Nada, como que nada? Si estás ahí con mala cara... ...bueno, nada, nada, cosas mías... ...¿sabes? Entonces eso tampoco lo hace la gente... ...y es otro secreto de decir... ...vamos a demostrarle a la otra persona... ...que tiene en mí un apoyo, que no solo la quiero para la cama o le quiero para la cama, o para darnos besos, o para lo que sea, sino que sepa que cuando está mal, también estoy aquí, porque cuando estás mal, es cuando más necesitas tener a esa persona al lado, no cuando está bien, a lo bueno se apunta a todo el mundo. Exactamente, así es. Esta es otra de las claves, luchar por esa relación. Siempre, lo que pasa es que todas estas cosas, que, que mucha gente a lo mejor diga, sí, sí, yo esto ya lo sé, pero siempre digo, sí, sí, mucha gente lo sabe, pero es que luego no lo hacéis. Exactamente. Ese es el problema luego bueno, lo hacéis y luego pasa lo que pasa uh -huh. hay que ponerlo en práctica claro, eh, el, como en mis libros no siempre digo, tú te lees mi libro y a lo mejor te ha gustado y te ha servido para despejarte o para echar un rato pero si te lees mi libro y luego no haces lo que dice en el libro a ver, no digo que se me tenga que seguir a mí que sea aquí una especie de Dios y que haya que hacer todo lo que yo digo pero hombre, si te estoy aconsejando esto y claramente funciona, pues hazlo, pero por tu bien, no por mí, sino para ti. Más clave, Juan. Pues yo creo que, que otra de las más importantes es, eh, que no lo hace tampoco nadie, el, la empatía. La empatía es el ponerse en lugar del otro. Uh -huh. Eso tampoco lo hace nadie, casi nadie, por pues no decir nadie. Que es que cuando, como he dicho, por ejemplo, tiene un día malo, si ese día está más callado o callada, pues oye, hay que comprenderlo, que a lo mejor no le apetece hablar mucho en ese momento y hay que respetarlo. Bueno, pues nadie se pone en el otro lado y empieza, ¿qué pasa? Que no tienes ganas de hablar, para ello tampoco te hablo. Bueno, tiene que entender que a lo mejor en ese momento no le apetece hablar a la otra persona, déjale un ratito que se le pase. Cosas así. Pues nadie tiene empatía, nadie se pone en el lugar del otro, nadie piensa en, oye, es que a lo mejor a esta persona esto le molesta, sino al contrario, es, yo lo voy a hacer y si la otra persona no lo quiere hacer, me enfado. Y eso tampoco, es ¿eh? Todo el mundo, ¿eh? Cada uno somos diferentes cada uno somos de una manera, cada uno tenemos una forma de actuar, una forma de pensar, y hay que respetar eh, lo del otro. Yo siempre digo, esto sería la siguiente el siguiente secreto, es respetar a la otra persona en todo. Su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de comportarse, su forma de vestir, su forma de actuar. Oye, que si no te gusta, pues la solución es muy fácil. Pues le dice, oye, mira, pues no eres para mí. Pero lo que no se puede hacer... Eh, como mucha gente que es que si no le gusta cómo eres o cómo viste o cómo te comportas, te intentan cambiar. No es que en vez de ponerte falda, porque no te pones pantalones. Bueno, pues si a la mujer le gusta ir en falda, pues que se ponga falda. Tú no eres nadie para decirle lo que te gusta a ti. Tendrá que ir como le gusta a ella. O pues si eres un hombre, no, porque no te pones camisa. Bueno, pues a lo mejor a este hombre no le gusta ir en camisa. Entonces, eso, ponerse en lugar del otro y respetar. Y con esto, seguro que va mucho mejor. Exactamente, no intentar cambiar a la otra persona, eso es también fundamental... ...y es algo que ocurre muchísimo, como bien nos estás contando, Juan. Claro, es que yo no entiendo por qué mucha gente se empeña... ...en querer una versión de la otra persona a su gusto. A ver, cuando tú conoces a alguien, tú estás conociendo a una persona... ...y estás viendo cómo es, y esa persona tiene sus cosas. Igual que tú tienes las tuyas, piensa de una manera, igual que tú piensas de, de otra manera... Y luego tú eres quien decide si te gusta, si te conviene o si lo quieres. Y si no lo quieres, pues no pasa nada, pues no seguís. Pero lo que no puedes decir es, yo estoy contigo, pero si eres de esta manera. no Cada uno de una manera y solo hay dos opciones. O lo aceptas o lo desechas y dices, no, no me vale. Pero lo que no puedes decir es, venga, estoy contigo, pero tienes que cambiar. No, yo no tengo que cambiar, yo soy así. Y lo que hay es lo que hay y si te gusta bien y si no, pues búscate a otra persona. Exactamente, un poquito de comprensión ¿Algún... Sí, cosa ¿sí? Que, que falta mucho desgraciadamente en esta sí. sociedad Exacto, falta en todos los aspectos, Juan Sí, sí, totalmente, ese es el lo... problema Yo creo que muchos de los problemas de esto de, de cuando no funcionan las relaciones es eh, que es eso, eh, sobre todo eso porque no se comprenden o no se quieren comprender el uno al otro y todo el mundo tiene que saber que las relaciones nunca son maravillosas y nunca va todo perfecto y nunca todo es como en las películas de Hollywood. Pero todo el mundo piensa cuando empieza con alguien o cuando ya está con alguien, incluso de matrimonio, que todo va a ir siempre maravilloso. Y no es así. Las relaciones pasan por etapas. Hay veces que se está más feliz, veces que no, que fija bien, veces que no. Y eso es así. Que quien piense que cuando conoce a alguien o está con alguien va a ser siempre todo maravilloso, se equivoca. Eso no existe. Uh -huh. ¿Algún secreto más? Pues yo creo que estos son los más importantes. Eh, como he dicho, ponerse el lugar del otro, el comprender el que seas mucho más que, que un simple novio o novia, sino que seas todo. Con todas estas cosas, bueno, lo hablamos alguna vez, lo de confianza, comunicación y respeto. Con esto, seguramente, a ver, no digo que funcione al 100%, pero sí que tienes muchas más posibilidades de que la relación te vaya mejor. Así que haciendo estas cosas... ...yo le diría a la gente que es casi seguro... ...que te funcione la relación... ...o por lo menos que te dure mucho más tiempo... ...y evidentemente no haciendo esto... ...pasa lo que pasa hoy... ...y que hay muchas relaciones muy cortas. Confianza, comunicación y respeto... ...para que esa llama no se apague nunca, Juan. Es que esas tres cosas... ...que siempre las comento no solo en mis libros... ...sino cuando doy las conferencias y demás... ...digo, es que eso es fundamental... ...el CCR que yo le llamo... ...digo, como falle una sola de esas tres cosas... ...se va, acaba todo... Es que hay que pensar... ...que si no hay confianza no funciona... ...si no hay comunicación tampoco... ...y ya si no hay respeto... ...y, so, y con que falle una sola de esas tres... ...ya no funciona... ...y ya por supuesto si fallan las tres... ...pues imagínate... ...entonces, manteniendo esas tres cosas... ...siempre con la otra persona... Mmm, ...funciona y tiene que durar. Pues vamos a pensar que será así Juan... ...confianza, comunicación y respeto... ...CCR, como tú bien dices... Juan, pues, eh, bueno, resumiendo un poquito todo esto que hemos hablado. Pues nada, el resumen es que cuando se conozca a alguna persona, que cuando conozca a alguien, a alguna persona, pues no se lo tome solo como una novia o un novio, o que, que bueno está, qué bueno está, que tiene que darlo todo, igual que la otra persona, por supuesto, tiene que ser recíproco, que tienen que ser más que una relación, tienen que ser todo, que tienen que comprender a la otra persona, respetarla, por supuesto que lo hagan también con ellos, siempre en ambos sentidos, y que conocer a alguien y que vaya bien en realidad no es tan complicado muchas veces, lo que pasa es que lo complicamos nosotros. Por eso, porque he dicho que tenemos idealizado el que todo tiene que ser maravilloso y la otra persona tiene que ser como nosotros queremos, que es otro gran fallo, que mucha gente quiere la persona que sea así, así o así, y si no es así no me vale bueno yo como siempre digo no tiene por qué ser todo blanco o negro hay muchos más colores uh -huh. si existe amarillo rojo verde naranja entonces no podemos quedarnos solo en que tiene que ser blanco o negro y con esa mentalidad más digamos flexible pues seguramente vayan las cosas mejores y seguro que sí que con estos consejos van las cosas un poquito mejor juan pues muchísimas gracias y la semana que viene nos encontramos aquí con otro consejo ...sobre las relaciones de, de pareja. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, un saludo para todos... ...y el próximo martes pues volveré con otro interesante tema. El próximo martes vuelve el Doctor Amor a Radio Futuro. Muchísimas gracias Juan. Gracias, un abrazo. Un abrazo.